La fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, del Frente de Todos, se impuso y será la que gobierne el país a partir del 10 de diciembre próximo. Los argentinos decidieron ponerle fin al ciclo político del modelo de gobierno de Mauricio Macri, quien logró sumar 40 puntos y remontar 8, que sin embargo no le alcanzaron para ir al balotaje y empezaremos a ver cómo transcurrimos el tiempo que nos queda sabiendo que hasta el 10 de diciembre el presidente es el presidente Macri pero por supuesto, pero por supuesto vamos a colaborar en todo lo que podamos colaborar porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas de aquí en adelante solo nos queda cumplir con lo comprometido. Y sepan los argentinos, como les dije en Mar del Plata, que cada palabra que dimos, que cada compromiso que asumimos fue un contrato moral y ético con los argentinos sobre el país que debemos construir. Y que hoy, conscientes de lo que somos, conscientes de la confianza que nos han depositado, vamos a hacer todo lo que haga falta para que las persianas, de las fábricas, de las pymes, vuelvan a levantarse. Para que esas máquinas que hoy están inmovilizadas bajo la neta, vuelvan a funcionar. Para que en cada una de esas empresas, esos trabajadores que se quedaron sin trabajo, vuelvan a trabajar. Para que la educación pública no sea una desgracia, como dice el presidente. Para que las universidades del interior se sigan abriendo. Para que nuestros chicos puedan seguir educándose. Para que nuestros científicos no tengan que emigrar porque nuestra patria los maltrata. Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos. Hoy Alberto es presidente y va a tener y tiene la inmensa tarea, la inmensa responsabilidad, la tarea ciclopia, porque esto va a requerir de esfuerzos inimaginables. Lo que decía recién Axel, una provincia y un país arrasado más allá del marketing, las palabras y las coberturas mediáticas es una realidad dolorosa y cotidiana de todos. Va a tener una tarea muy difícil, que requerirá la ayuda, la cooperación y la participación de todos los argentinos, los que votaron y los que no votaron también. Me voy a tomar un atrevimiento, Presidente. Le voy a pedir al que todavía es Presidente hasta el 10 de diciembre, le voy a pedir en mi carácter de ex Presidenta Constitucional durante dos mandatos en este país, que por favor, hasta el 10 de diciembre, como yo lo hice hasta el 9 de diciembre que me tocó traspasar el poder, tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la situación dramática que se están viviendo en las finanzas del país. Es su responsabilidad. Los Presidentes son presidentes desde el primer día que asumen hasta el último día que se van. Eso es parte de la responsabilidad institucional y democrática de un país provincia. Axel Quisilov se impuso categóricamente en el principal distrito electoral del país, la provincia de Buenos Aires, por el 52% de los votos, un resultado contundente frente a quien hasta hace poco tiempo era considerada la figura con mayor futuro político de Cambiemos, María Eugenia Vidal. Que Hay muchísimos factores seguramente que explican lo que hace algunos meses, lo que hace algunos meses muy pocos preveían, pero lo que yo tengo la convicción que ha sido fundamental y crucial ha sido la unidad del campo popular, la unidad de todos estos dirigentes en la provincia de Buenos Aires, una unidad que significa haber comprendido profundamente las necesidades que hay. Y no es una noche de discusión, pero todos hemos visto que se intentó Gobernar a la sociedad argentina con marketing, con publicidad, con un manejo de las redes sociales. Creo que lo que hoy tenemos para festejar es que lo que ganó en Argentina es exactamente lo inverso economía. Después de casi dos décadas, se logró normalizar la Confederación General Económica, gracias al diálogo entre la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Confederación General Empresaria de la República Argentina. Asimismo, el presidente de CEJERA, Marcelo Fernández, resaltó que este acuerdo representa la Unión Federal de 27 instituciones empresarias, alcanzando la representatividad en todo el territorio de los sectores del comercio, industria y producción. Provincia. Axel kisilov ya se prepara para iniciar la transición con la gobernadora María Eugenia Vidal y reclamó en su primera conferencia como gobernador electo conocer el estado presupuestario de la provincia, que conducirá a partir del 10 de diciembre. La deuda y el pago de sueldos y aguinaldos son su mayor preocupación. Lo que le vamos a pedir a la actual gobernadora es que se ocupe en este tiempo de transición de intentar resolver varios de los problemas nuevos que se han creado, lo hablábamos con los intendentes, hay una deficiencia enorme en el terreno de la infraestructura escolar, se ha dejado caer muchísimo la infraestructura escolar, hay lugares donde había obras de 2015 que no se han terminado, lo mismo pasa con la infraestructura hospitalaria, con los insumos hospitalarios, es decir que tenemos muchas cosas para ir revisando y para ir encaminando de acá al cambio de gobierno. Gobierno. El presidente electo Alberto Fernández, del Frente de Todos, participó este lunes de un desayuno con el actual mandatario Mauricio Macri en la Casa Rosada. Dieron así inicio a la transición, tras la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones del domingo por la noche. Economía. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ratificó este lunes que el esquema de restricciones cambiarias es transitorio. Mencionó que la próxima gestión será la que defina el nuevo esquema. Se evaluaron allí las distintas opciones, alternativas de política que todos conocemos tanto a nivel teórico como práctico eh, y nos parece que este esquema cambiario es el que, digo, también es un esquema tan cambiario para la transición, transitorio, valga la redundancia, no permanente. El permanente lo poder, se tendrá que instrumentar cuando el nuevo gobierno dise diseñe, designe eh, e implemente su política económica pero creemos que es el más adecuado para dar una dinámica más previsible a esas dos variables que comentaba antes, que son el tipo de cambio y las reservas eh, internacionales. Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó un repudiable ataque contra el peronismo y a la vez le sumó una insólita confesión. Sugirió que a los votantes del Frente de Todos no les gusta trabajar, pero al mismo tiempo reconoció que ahora es ella quien va a tener que buscar empleo. Bueno, desde una perspectiva eh, general, creo que soy parte de este, de este espacio de, del 40% que orgullosamente va a seguir trabajando porque el país tiene equilibrios y por ser una oposición responsable. Tiene que hacer? De este, mi vida económica, bueno, tendré que trabajar de alguna manera para, para mantener economía. El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández, estuvo presente en el acto de asunción del gobernador de Tucumán, Juan mansur En este marco, le informó al presidente electo, Alberto Fernández, sobre el acuerdo alcanzado a nivel confederativo que logró normalizar tras dos décadas la Confederación General Económica, gracias al diálogo entre Sejera y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Todos hablan de la deuda, dice que la vered, pero la pesar de herencia es la natividad, los números catastróficos en estos años de baja de la capacidad inicial instalada del suyo, baja del consumo... Aumento de pues todo lo que sabemos que hemos dicho, creo que va a haber que trabajar muy fuerte para ponerlo todo en marcha, para saber cómo le ponemos plata en el bolsillo a la gente y cómo volvemos al consumo y en trabajo y empleo y reindustrializar lo que se desindustrializó Política. El presidente electo, Alberto Fernández. Fue la personalidad central de la ceremonia de reasunción del gobernador de Tucumán, Juan Mansur, acto en el que pronunció unas palabras y, entre otras definiciones, señaló que la Argentina de hoy es una Argentina de muchos problemas. Uno no sabe muy bien si esas políticas fueron impulsadas realmente con convicción, pero fuimos muchos los que le avisamos que esas políticas iban a conducir a esta realidad. O si tal vez fueron las políticas que improvisaron, y en ese caso se habrán equivocado mucho, lo cierto es que la Argentina de hoy es una Argentina con muchos problemas, muchos problemas. Que no solo están dados por la deuda externa, están dados por instituciones básicas que no están funcionando todo lo bien que los argentinos necesitamos que funcionen. Aquel día, 11 de septiembre, este teatro estaba colmado de maestros y les hablé. De lo importante que eran los tiempos que vivimos, volver a poner en funcionamiento a la educación pública. Una educación pública que en todos estos años fue muy descuidada, muy maltratada. Y con ello se dejó de atender el futuro. Porque en la modernidad, las sociedades que avanzan, las sociedades más poderosas, son las sociedades que desarrollan el conocimiento. Gobierno. Elisa Carrió le presentó su renuncia al titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. De esta manera, la dirigente, que tenía mandato hasta 2021, dejará su banca el 1 de marzo de 2020, luego de la derrota de Cambiemos. Sociedad. El empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel celebró la restricción para la venta de moneda extranjera de 200 dólares mensuales del gobierno, porque en su opinión, era necesario controlar la fuga en el país. No rica, sino también la gente común. Lo veíamos, sí, ¿no? O sea, que si no había algo de esto, es que había cada vez más eh, fuga. Eh, y fuga en el sentido de, de mucha más gente que se resguardaba, se resguarda en el dólar. No claro. necesariamente empresas o grandes... Ahora, gente para rica, sino también la gente común. El llamado rey de la soja quien se manifestó públicamente en repetidas ocasiones a favor de la política económica de Mauricio Macri, ahora consideró que la sociedad decidió cambiar de gobierno en las urnas por la crisis económica y porque el gobierno no supo hacer crecer la economía. Aumentos. Como sucedió en las PASO con el precio de la carne, el ganadero volvió a retener Hacienda a la espera de subas en el tipo de cambio. Su efecto... ...produjo aumentos en el kilo vivo... ...y en una semana acumula un alza del 21,5%... ...esto hará que la carne en el mostrador... ...llegue con un incremento del 18%... ...para llevarse un kilo de milanesa... ...habrá que pagar ahora 330 pesos... Sergio Pedace... ...vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes... ...y abastecedores de carne vacuna... ...la realidad es que el jueves pasado... antes de las elecciones... Eh, se veía como que iba a venir otra devaluación y los exportadores y los supermercados que exportan son los que movieron el mercado e hicieron subir la carne en las carnicerías porque ellos están cobrando en dólar y bueno, se suponía que iba a llegar a 100 pesos. Al llegar al dólar y mantenerse, subieron la hacienda y bueno, y hoy se está manteniendo el precio que subió. Por ende, en las carnicerías tenemos que subir los precios porque no nos queda otra y, y lamentablemente eh, se, va, se pasa a precio esta suba del dólar y, y la incertidumbre que tuvimos. Y, y el asado barato ese que existía ya no existe más. Política. Alberto Fernández y el empresario Teddy Caragosian, uno de los más grandes del rubro textil, anunciaron la reapertura de una fábrica cerrada en marzo de este año en La Rioja, provincia a la que habían llegado por las exenciones impositivas. Vinimos a una pequeña y mediana empresa en una actividad que ha sido muy maltratada en todo este tiempo y que creemos que, que debemos levantar. Y además, con un empresario que anuncia una inversión de 4 millones de dólares para volver a poner en parcha una, una empresa que había cerrado hace 4 años. Así que yo valoro mucho ese gesto de confianza y estoy convencido que todos los argentinos queremos levantar la Argentina. Y muchos, y muchos industriales, como vimos hoy con los caragosianos, Muchos industriales que quieren volver a poner de pie. El diputado nacional del Frente para la Victoria y PJ por San Juan y presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, aseguró en diálogo con FM La Patriada que el triunfo del Frente de Todos en las elecciones del domingo fue una tarea colectiva. Tanto provincial como nacional, y sostuvo que ese espacio no labora para el marketing, sino para solucionar los problemas que tiene nuestro pueblo. A mí me parece que tratan de buscar este, los pelos en la leche, yo no, no. A ver, este, tratando de imponer algunas cosas, pero me parece que no lo van a conseguir. Mire, somos tan espontáneos todos, este, este frente es tan espontáneo, es tan, no andan midiendo, no andan. A ver, no labura para, para el marketing, labura para la, solucionar los problemas que tiene nuestro pueblo. Me parece que ese es el camino, ¿no? Porque Durán la barba nadie sabe dónde está y ya pasó. ¿sí? de esa, esa etapa de gobernar a través de, de, de las redes, del marketing, de, me parece que se acabó. Hay que gobernar con los pies sobre la tierra, hay que gobernar pensando en las cosas nuestras. Obviamente que ¿no? todos los detalles que se puedan obviar hay que obviarlos, pero me parece que definitivamente ese es el camino ¿no? provincia la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal aprobó un nuevo tarifazo de luz del 25% que comenzará a regir a partir del primero de enero ya con Axel Kicillof instalado en el poder la semana que viene Comenzará el trabajo de los equipos técnicos de ambas partes para realizar la transición. Crisis Uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, se refirió al planteo político de Alberto Fernández y manifestó que es importantísima la invitación al acuerdo social y que no es meramente un acuerdo de precios y salarios. Además, aseguró que es necesario analizar el incremento de la productividad y las exportaciones. La inflación es consecuencia de, de, de razones macro, de políticas macro, que han llevado a nivel de inflación que no nos interesan como empresarios, para nada. Si no hay nada mejor, no hay mejor clima que la estabilidad de costos, para que haya eh, estabilidad de precios, ...y acceso a los alimentos. Eso es un círculo vicioso del cual la Argentina tiene que salir con una política de estabilización. Yo creo que es importantísima la invitación a este eh, acuerdo económico-social... ...que no es, ¿eh? como claramente lo ha dicho él, un mero acuerdo de precios y salarios. Nosotros debemos dicho cuidado con un acuerdo a pisar los precios y aumentar los salarios... ...sin resolver las causas estructurales que hacen. Y, y lo dijo esto eh, Alberto Fernández claramente economía. Mar del Plata. Desde la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón, advierten que están desbordados por la cantidad de reclamos hacia la Agencia de Recaudación Municipal debido a las exorbitantes subas de las tasas de servicios urbanos que han sufrido numerosos marplatenses que alcanza el 500%. Además, sostienen que el Gobierno de Arroyo, ...hizo una revaluación re fiscal por sobre la practicada por ARBA... ...con lo cual, los números se han disparado de manera expropiatoria. Ante la preocupante situación, la ONG Consumidores Argentinos... ...presentó un recurso de amparo solicitando que no se cobre... ...el aumento retroactivo, ya que rompe con la seguridad jurídica provincia. El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel kisilov trata de evitar la profundización de la crisis. En la reunión que mantuvo con la actual gobernadora para coordinar el traspaso, le planteó que la situación bonaerense es crítica y le reclamó que frene la nueva suba del 12% de la electricidad. Fue un encuentro cordial y fue, fue un encuentro donde fuimos recorriendo todos los temas de la provincia, fuimos preparando lo que va a ser de acá en adelante un, un trabajo con los equipos. La gobernadora designó a Salvaí para que coordinara los diferentes ministerios y digo, lo que le planteó a la gobernadora era que en primer lugar que queríamos conocer el, el estado de situación de las diferentes áreas. Después también le pedí a la gobernadora que, que retrotraiga el aumento, el aumento tarifario que, que, que está planteado. En tanto, el titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Solidaridad y la Igualdad, Mariano Lovelli, cuestionó la decisión de la mandataria provincial nosotros nos parece un, un claro exceso en, en las funciones de la gobernadora saliente porque Vidal autorizó un aumento que va a empezar a regir a partir del primero de enero. Un aumento del orden que ya dijiste que si lo tomamos en todo el año 2019 estamos hablando del y 71,5%. Un, un guarismo que no resiste ningún análisis. Si uno mira incluso los datos de la inflación descontrolada que, que hoy tenemos en la Argentina, el, el aumento ...el multifario de Vidal durante el 2019 fue aún, aún superior. Nosotros entendemos que esto, eh, a las claras, avanza para marcarle la cancha... ...para dejar asegurado algunos negocios a, a, los, a los amigos del poder, a Pagano y compañía... ...que lo tenga que afrontar el próximo gobierno. Aumentos. Las empresas de medicina prepaga aplicarán un aumento del 12% de sus cuotas a partir de diciembre... En la Superintendencia de Seguros de Salud confirmaron que la medida se dará a conocer en los próximos días en el boletín oficial. Será el octavo aumento del año. En tanto, el director de Swiss Medical y coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, Miguel Blanco, se refirió al aumento aprobado por el gobierno. Se debe al aumento de los costos que hemos tenido durante este año y el año pasado. ¿no? Venimos, ¿no? Nosotros venimos atrás de, de los aumentos de costos eh, y, y estamos recuperando para poder equilibrar nuestra nuestra eh, ecuación económica. tenemos eh, Durante todo este año hemos estado con crecimientos en los costos que superan los ingresos. Estamos en una situación complicada, no, no solo nosotros, está todo el sector muy complicado. Inflación. Los panaderos alertaron por la falta de entrega de harina luego de las elecciones y por las especulaciones con el nuevo salto del dólar oficial a 63 pesos. Además, advirtieron que en los próximos días se viene otro aumento del precio del pan, que en la ciudad de Buenos Aires ya se paga alrededor de 140 pesos el kilo. José Álvarez, presidente de la Cámara de Panaderos de la Capital Federal. Ahora se encontraron con el cepo, pero ya pasaron dos días, más el lunes 3 y todavía no, no hay contestación. No hace falta llevar el trigo a ese valor, por más dolarizado que esté. Hoy está a 180 dólares en Estados Unidos. A ese precio, con 60, 63 el dólar como está, tendríamos que tener una harina, el mismo precio de harina que teníamos la semana pasada. La actividad no lo puede, ya no puede soportar más. Nosotros sufrimos mucho, casi un 1.060% de aumento de harina, sin contar esto, y aparte las ventas han bajado mucho, el poder adquisitivo de la gente es muy, muy bajo. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina.